Bueno, estamos con una de las líneas, la, la ante pro, se podría llamar, la, ante, la anterior a la que tiene el shock, o sea, la línea pro pro de, de Mafre en un lineal, eh, perdón, en un excitador de 50 vatios. Básicamente le vamos a explicar a la gente cómo es la utilización y el manejo del setup. Por fuera, por dentro no, porque van a meter y pueden desincronizar un montón de cosas ya en estos modelos vienen... Eh, uno la potencia se la puede dar del lado eh, del lado exterior pero cuando ya empezamos a tocar el setup del lado interior sin tener conocimiento podemos hacer macana por eso le agregué la tapa que no tiene tornillos eh, bueno, este equipo está, está ya listo y terminado eh, lo que vamos a ver son las indicaciones en pantalla eh, bueno, y el funcionamiento vamos, vamos a prenderlo primero acá está comenzando a arrancar. Maffer Electronics, eh, que es la empresa que fabrica este tipo de equipos es la, primero, es la misma línea que es la que sale homologada, nada más que esta sale sin homologar sin la homologación de lo que es la ex Comisión Nacional de Comunicaciones acá nos está indicando la frecuencia, la potencia directa y la ROE que lógicamente es perfecta porque está conectada con una carga fantasma ¿sí? en este caso acá nos indicaría el audio que como no lo tenemos conectado eh, no está en funcionamiento vamos a proceder a apagarlo mantenemos apretado el botón eh, que dice hacia arriba en inglés up para los brutos como nosotros una vez que nos dio esa señal lo largamos y nos pide un código el código nosotros lo tenemos acá pre lo tenemos acá pregrabado pre en este caso el código es 9 le damos ENTER para pasar al segundo dígito le damos ENTER para pasar al tercer dígito le damos ENTER para pasar al cuarto y último dígito le damos ENTER acá nos pide la frecuencia con el botón superior, le vamos a cambiar la frecuencia si la queremos cambiar yo la voy a cambiar acá, bueno, ya está sintonizada ahí está no sé si se logra apreciar el cambio de frecuencia vamos a apagar la luz superior está muy alta la luminosidad del, del display por eso no se nota A ver, vamos a tratar de lograr un acercamiento para que se vea bueno, con el botón superior acá nos dice indique frecuencia y la vamos a cambiar en este caso la vamos a volver a poner en el 100.1 que es la frecuencia originaria fíjense en que pegó la vuelta dejó el 108 ay me pasé, no te puedo creer bueno, vamos a volver a pegar la vuelta 100.1 le damos enter con la parte de arriba no con la parte de, bueno con el que dice enter a ver no hay que ser muy inteligente esto y ya nos dice que le indiquemos la potencia de salida esto nosotros lo podemos cambiar a 8 9 en este caso lo vamos a dejar en 50 vatios este cambio yo lo estoy haciendo con el botón eh, en inglés que dice hacia arriba le damos enter nuevamente. Disculpe, pero tenemos un problema con la luminosidad. Y acá nos dice potencia progresiva o potencia, eh, o que la potencia a ver que la potencia es eh, su ascienda progresiva de manera progresiva eh, o que tire los 50 watts una vez que, que detectó que está todo bien. En este caso, potencia progresiva, le ponemos SI sí. Esto no es apto para lineales de 300, eh, de 300 vatios, al menos que sean banda ancha corrida. En este caso no corresponde para, por ejemplo, una sumatoria de M31, en ese caso nosotros le pondríamos no. Pero como en este caso nosotros sí queremos dejar que la potencia sea progresiva, le vamos a dar el sí, le vamos a apretar el enter y le vamos a dar ok. Y acá nos está aclarando, no apto para lineales de 300 vatios. Le vamos a dar Enter otra vez. Y bueno, y ahí va a comenzar. Ahí va a comenzar. Disculpen. Va, vamos a ver si se puede mostrar cómo sube progresivamente la potencia. Desde abajo hacia arriba. hasta llegar a los 50 watts bueno, básicamente lo que le explicaba ustedes van a escuchar un ruido de turbina muy fuerte ¿por qué? porque de fábrica, de Foul, de fábrica trae un cooler en esta parte que es para la fuente electrónica y otro cooler acá que es de salida en este caso, esto va a una localidad en donde la temperatura un día normal es extremadamente alta, entonces ¿qué hicimos? básicamente lo tuneamos, le agregamos otro cooler más Aquí en, en, en la tapita de potencia Y otro cool extra en la salida ¿Para qué? Para que la persona no tenga 24 horas Andando un aire acondicionado Que le va a terminar consumiendo Más de lo que consume literalmente El equipo Otra otra de las modificaciones Que se hizo en esto Hay que tener mucho, mucho cuidado Cuando un equipo de 50 de este tipo Se lo utiliza para sumar Para hacer una sumatoria de 50 Que ahí ya la potencia no puede ser progresiva Sino que tiene que saltar por ejemplo, si son dos etapas, los 16 o los 20 vatios de golpe para que las etapas digamos se sincronicen correctamente eh... después vamos a hacer un video con los de 50 vatios nuevos y vamos a tratar de conseguir un, una línea de las primeras que largó eh, Master Electronics para esto ya las nuevas líneas que vienen ahora, ya vienen con la memoria EEPROM que te controla directamente toda la potencia o sea, uno ya no puede ingresar el setup de adentro, que es lo que no mostré y lo que no voy a mostrar pero básicamente están dando muy bien, trae un filtro eh, interno incorporado del 87 al 108, eh, por lo que nos logramos salir desde el excitador con bastante menos espuria, sin la necesidad como por ejemplo en otros equipos en la línea siglo 21 o en otras marcas que no voy a nombrar, eh, pero que hay que empezar a retocar, cambiar capacitores o mover bobinas no, esto ya queda, eh, es banda ancha, literalmente. El el modulito por lo que nos sirve eh, y el filtro es también es totalmente banda ancha, por lo que se evitaría mucho, eh, muchos problemas como por ejemplo interferencias en el aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. En la línea nueva viene eh, también incorporado un filtro pasabanda, banda ancha. No es de alto Q, pero es un filtro muy efectivo, bueno, el que nos sirve para los fines que nosotros queremos. Eh, después dentro del, de las condiciones técnicas que se tienen que dar es que esto tiene que estar en un lugar medianamente refrigerado y bueno y que si sí es muy sensible a la parte de la, de la ROE por ejemplo en este no lo podemos tocar pero en la versión nueva viene en donde vos le das en, digamos en qué escala de ROE querés que te salte el equipo por ejemplo el excitador eh, bueno y mucha, muchas cosas más que ya lo vamos a explicar en un próximo video pero lo que más me, me interesaría, nos interesaría a nosotros, sería mostrarles a ustedes en una versión vieja cómo fue avanzando la línea de Mafer Electronic desde este equipo hasta los nuevos. Y nos, nos vemos en un próximo video tutorial. Por favor, no se olviden de ingresar a www.dimartransmisoresyantenas.com. Bueno, ir viendo los trabajos que vamos haciendo, eh, entre otras cosas. Y, se pueden y le pueden dar like, me gusta a la fanpage de eh, Dimar Transmisores que la pueden buscar les voy a dejar toda la descripción aquí debajo del video tutorial y también les voy a dejar unos links de las ventas que tenemos en Mercado Libre con respecto a la venta en Mercado Libre le pedimos por favor que miren las eh que por favor miren la parte de reputación y los comentarios que nos han dejado todos nuestros compradores, ya que lamentablemente, y lo vuelvo a reiterar, como estoy haciendo en todos los videos, eh, Mercado Libre con el nuevo sistema de reputación ha dejado mucho que desear, en especial cuando son equipos por pedido, eh, cuando no, no distingue entre fabricante y vendedor, eh, entre fabricante y revendedor, eh, no entiende, por ejemplo, que una placa específica que va a una frecuencia no se entrega, no quiero ser muy reiterativo, aunque lo estoy diciendo en todos los videos, pero bueno, por eso le pedimos que por favor al momento de comprar, primero despejen todas sus dudas, eh, pregunten si tenemos stock eh, y si no, coordinamos eh, la manera y vemos la forma de, de, de lograr una calificación positiva entre comprador y vendedor y que lógicamente los dos salgan conforme, que la persona que compre algo eh, quede satisfecha con el producto que le sirva y bueno y lógicamente nosotros lo veremos un, una venta más y un cliente más todo lo que es servicio postventa bueno después lo veremos ya explicamos lo que es tuneada, todo nos encontramos en el próximo video eh, de Dimar Transmisores